¿Cómo están ustedes? Bien. Ya Radio está comenzando. ¿Cómo no, no más... decirlo. Venja. ¿Cómo es? ¿Cómo que yo no sé decirlo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, estamos al aire. Uh, bueno, ¿cómo es? Al aire. ¿Cómo es el nombre? ¿No es ya Radio? Sí. A ver, a la una, a las dos y a las tres. ¡Ya radio! ¡Ay, sonó! Así es, Karina. Ay, perdón, me equivoqué. Bueno, tenemos un compañerito nuevo, le vamos a dar la bienvenida. Hola, Lucio. Ay, hola. Eso no me di cuenta que había... ¿Cómo estás? Bien. Todo bien, buen bienvenido sí. a la radio. Eh, gracias. ¿Te gusta esta propuesta? Sí, sí, la verdad que sí. Ahí, ahí te veo, mira. ¿Te gusta? ¿Te parece interesante? Sí, sí. Cuando escuché que era la, los viernes, dije, ¿por qué no? Claro. Mm. Ya salís del colegio, estás relajado. Sí, sí. Está genial los viernes. Mm. Bueno, me encanta. A ver, Lucio, contanos, porque vos no te conocemos el otro programa, como no viniste... ¿Qué edad tenés, Lucio? Siete. Siete. ¿Y son todos compañeritos de la misma escuela? Sí, sí, sí Solo que ellos ¿verdad? dos es de Lacy y yo soy de la... Ah, vos otro división. Sí. José. Bueno, eh, José, preséntate, A ver. Saluda a la gente. Decí hola, ¿quién sos? Eh, hola, yo me llamo María José. En realidad mi nombre es María. Y vengo acá para hacer el programa... ¿Cómo se llama? ¡Ya radio! Me tienen que avisar así yo bajo el volumen. Bueno, Karen, nosotros somos los chicos que subimos todo el volumen. Tengo que ser alto el volumen de bueno, ya radio. Bueno, bueno. Si yo radio no, nada. Bien. Bueno, ahora pasamos a Benja. Benja, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. Bien, presentate, porque la gente no te conoce. ¿Quién sos? Benja. En el micrófono, acordamos que... En el mic Ahí, muy bien. Benja, ¿todo bien? ¿Preparaste ¿Sí? algo para este programa? ¿Hiciste producción? No. ¿No? Sí. ¿Sí? Sí, hicimos. Ah, ¿qué hicieron? Hicimos. ¿Recordás? Mira, sí. en eh, la producción, eh, hicimos, que cuando fuimos... Sí. Y fuimos ah, cuando vinimos de un cumpleaños. Sí. Eh, lo primero que vimos es un arco iris. Después vimos otro Ajá. arco iris. Y después con los chicos. Eh, sí. ¿Y qué trajeron? Eh, unas medallas. ¿Y de, qué son esas medallas? De, de Qatar. Son las. Son de verdad. ¿En, ¿En serio? No, nah, mentira, ¿De verdad es mentira? ¿Qué son? ¿Medallas de Qatar? No, no mentira, mentira. Ah, Pero son re duras igual. Sí, sí, son re duras. ¿Y ustedes qué, qué les dieron? ¿Premio? ¿Ganaron algo? Sí, ganamos el Oscar. No, no, ¡Nada! ¡Nada nos dieron! Tremendas mentirosas. ¡Opa, opa! Bueno, a ver, ¿cómo hace la gente, Josefina Mayo, que te lo trajiste anotado y que no te pusiste cuaderno de producción, al lado tuyo. ¡Ay, bueno! Ahí vas a sacarte los auriculares, José, en vivo, mientras que yo hablo con los chicos y te traes el cuaderno al ladito tuyo. A ver, chicos, hoy van a tocar un tema muy, pero muy importante, que era YouTube. ¿Sí? El Todo lo que hace la gente de, en YouTube, eso quería saber la opinión de ustedes. Sí, Pero antes... Ya Josefina se va a poner los auriculares. ¿Tenés todo? ¿Estás todo preparado? ¿Toda sí, la... señora. Muy bien. A ver. Sí, mi señorita. ¿Por dónde la gente te puede escuchar y ver? Por Telpin. Sí. 783. Sí. 783 de la grilla de Telpina, ahí te pueden escuchar y ver. Y ver. ¿Y okay. si no? ¿Y si no? wwwmix medio -magazine .com. Por ahí no se, no se escucha y nos ven. Y las redes sociales, tú he notado ahí. Mix Magazine Oficial, logo naranja, ahí estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook también. ¿Ok? Bien. Cari, no ¿Y estaría qué? bueno. A ver, ¿qué? No en bueno. vivo y en directo, ¿eh? Yo estaría... No estaría bueno que hagamos... Sí. Y sí. Que también lo podemos subir a TikTok porque yo sé que te TikTok. Estoy... TikTok, bueno, está bien. Así vamos a ser Vos te vas a hacer cargo entonces de bueno, TikTok. Vale. Yo quiero ser la dueña del canal tipo de TikTok. Claro, sí, claro, de TikTok. Bueno, vamos a hablar con Peti Nato, a ver qué nos dice Peti. Bueno, chicos, YouTube, una red que ustedes suben videos, que hay muchos seguidores, ¿qué piensan de YouTube? A ver. Yo, ¿Quién yo, habla? Yo Lucy. pienso que... Es bastante bueno, siempre veo algún video de Mr. B, Silvio Gamer, eh, Los Compas y otras cosas. Bien, sí. Bueno. ¿Y vos vos estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, yo siempre quise ser un youtuber, pero... Ajá. To todavía hasta los 10, 11 años... No, no, voy a no poder. te dejan, bien. ¿Vos, Menja, qué pensás de YouTube? Para mí está bien porque también podés conseguir suscriptores, te dan placas. Plata. ¿Plata? ¿Te dan plata? ¿Ganás plata? No, placas. Placas. placas. Ah. Hay de la placa de, de hierro hasta la placa de diamante. Sí. Ya ah. que después... y después viste tiene la placa de diamante. Ah, mira vos. ¿Y vos, José, qué es lo que te gusta? ¿Lo ves bien? Eh, a YouTube sí. Lo veo bien, pero para mí... Eh, es mejor TikTok porque yo, por ejemplo, quiero sí. ver un, quiero recrear un video, busco la canción, lo puedo bailar. Sí. Y si tendríamos el canal de para subirlo, sí. radio, sería bueno porque, estaría muy bueno porque los que chicos que vengan para... Antes que irnos, haremos un tiktokcito y después se van y después lo mandamos diciendo arriba allá, radio. Bien. Venidos a la radio. Pero, a ver, en Bluetooth, o en, en YouTube, perdón, en, y en TikTok, en todas esas redes sociales, ¿no hay gente que dice muchas malas palabras? Sí, eh, sí. sí, sí. ¿Y a ustedes les parece bien tantas malas palabras? No, no, no, pero... Bueno, ¿no? Es parte de, de, de algunos canales. Claro, no es tu culpa. No, no, claro. no es culpa de, de nadie. Sí, es, bueno, mí, un, Dios, poco, sí. un, un poco... Un poco pasado, pero... Un Ajá. poco pasado. Ajá. Y vos escuchaste muchas malas palabras. ¿José? En el colegio sí, dicen ¿En muchos. el colegio? A veces los de cuarto, los de quinto, los de sexto. Ajá, pero digo, en, ¿en TikTok se dicen muchas malas palabras? A veces. Porque cuando veo un, un video que. Yo, cuando no me gusta, luego un video lo bajo, lo bajo, lo bajo, lo bajo, lo bajo. Tengo otro uno que me gusta y todos los que encuentro me gustan. Bien. Y no dicen malas palabras. Bueno, de acá, de ustedes tres, ¿quién juega a la Play? Yo. Levante la mano. ¿Quién juega a la Play? Yo. Yo no tengo Play, solo, solo hasta los 8 hasta los me van a dejar. Este año, 27 de mayo, cumplo 8. Ah, ¿Y a vos te gusta la Play? Sí, sí, sí siempre quise, siempre quise tener una. Ajá, Entonces pero, venía a mi casa y jugamos a la Play. Bueno, pero es, es medio Yo tengo Play. Play, pero Play 2. ¿No, no te tengo... dejan usarla mucho o sí? ¿O son muy de estar todo el día en la Play? Sí, sé mucho de la Play, pero uso más el celular. Bien. Ah, y sí, verdad. Él usa más el celular porque cuando yo voy a su casa siempre usa el celular. Bien, no. salen los ruidos, ¿eh? <risa> salen los ruidos, la gente está mirando, se está sumando en las redes sociales, así que Eso no. Eso es lo que, lo que a mí me gustaría mucho, pero mucho, Sí. es ver que todo segundo a ese entonces sí. estaría viendo como primero mis mejores amigos. Sí. José Simuney. Eh. Mandales saludos. Eh, vamos a hacer, ahora, después vamos a mandar más saluditos, pero ahora vamos a hacer un, un poquito de saluditos. Primer saludito para José ¿Para de Césares. ¿Para quién? Para José de Césares. Bien. Primer saludo. No golpeen los micrófonos, pues se escucha. Lucio, ¿eh? decí vos un saludito para alguien. ¿A quién le querés mandar un saludos, Lucio? Un saludito para Santi. Bien. ¿Vos, Benja? Un saludito para Nahuel. Bien. Yo, otros saluditos son para eh, otros amigos. Se llaman Olivia Rincón. Bien. ¿Y la ceño, nena? Ah, sí. Y la ceño y la bruja... Y la brujita. ¿Quién es la brujita? La bruja Malagreta. Le gusta que le digan mala. ¿A quién? A Greta. Entonces, oh, bruja Malagreta. ¿Así le gusta? ¿Eh? Bueno. Malagreta eh, para ese seño y para su araña que, que no coma más bichos esa araña porque nunca más puede venir al colegio. ¿O oh, come bichos se le duele la panza? Y comita. Ah, digo, bueno chicos, vamos a una pausa musical Y cuando venimos, ¿qué tema me van a tocar? Yo de, me gustaría ¿Hablar? Tocar un tema de batería Bien, muy bien Vos para la próxima me traes la batería Acá tenemos al director De arroba joven Pero temas para hablar A ver, qué ¿de qué van a hablar en el próximo bloque? Yo, par, yo de batería Bien, me hablas de batería ¿Vos? Yo voy a hablar ah, ah. de qué? Benja ¿De qué vas a hablar? De el... fútbol. De fútbol. Batería, fútbol. ¿Y vos? Yo voy a hablar de YouTube y de TikTok. Listo. Vamos a un corte y ya venimos con más Ya Radio. En un ratito uh -huh. nada.